nosotros hemos convocado para la implementación de la ordenanza 7244 del 2018 donde habla de este servicio hacia el vecino lo que es la mediación hemos convocado a la gente del consejo vecinal al área pertinente del departamento de mediación que depende de la procuradora municipal con los concejales para poder hacer un trabajo en territorio en los seis distritos de la ciudad donde se capaciten a los líderes comunitarios en el tema de mediación y pueda tener un servicio más desde el municipio hacia los vecinos. La mediación comunitaria es un procedimiento que se da entre vecinos, es un procedimiento voluntario que se da entre vecinos y la característica que tiene la mediación comunitaria es que la gratuidad. Eh, siempre la mediación comunitaria está referida a conflictos vecinales, exclusivamente que, por ejemplo, hablamos de medianerías, hablamos de ruidos molestos, humedades... ...etcétera, siempre son conflictos vecinales. Se van a planificar eh, talleres, que ya tuvimos un taller en Alto Comedero... ...que fue muy muy interesante y tuvo una buena recib... muy buena recepción. Eh, así que se va a trabajar con talleres eh, eh, barriales... ...para poder eh, llegar a los referentes, para que ellos puedan tener eh, conocimiento... ...de la mediación, de herramientas, de abordaje y sobre todo para poder detectar casos y conflictos mediables y eh, eh, explicar a las, a las personas que se encuentran, en a los vecinos que se encuentran en conflicto, eh, que existe un servicio de mediación comunitaria, que pueden ellos eh, resolver su, sus conflictos digamos en, en forma alternativa a la justicia y no tener que llegar a... Al ámbito judicial. Agradecer en primer lugar al Consejo Deliberante y al Departamento de Mediación por esta oportunidad para poder trabajar con los centros vecinales y llegar a algunos acuerdos con nuestros vecinos, ya que es una problemática que siempre van hacia nosotros por el tema de medianeras, por el tema de, de los yuyos, todos esos problemas siempre recurren a nosotros como centro vecinal, así que esta es una oportunidad para poder darle una respuesta a través de la municipalidad.